¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos en nuestra edición décimo tercer programa de ataque directo de forma online desde la casa, trayéndole toda la información de lo que pasa en nuestro fútbol criollo, en nuestro fútbol de tercera división. Y vaya que hay que comentar cositas, esta semana ha habido bastante movimiento, eh, obviamente fuera de la cancha, eh, es lo que hemos traído la información a toda la gente. Eh, se han publicado muchas cosas, se, ha, se han dicho muchas cosas y hay mucho que aclarar, hemos estado siempre ahí eh, eh, informando a la gente paso a paso, obviamente con mesura de lo que sabemos, de lo que se dice, de lo que hay para informar, así que en este día muy especial y lo publicamos por ahí en las redes sociales, ya han visto el invitado que tenemos... Vamos a presentarlo un poquito más adelante, pero para eso eh, agradecer la invitación Bueno, y el día de hoy está con nosotros Alexis González, por allá por su casa Que se ve un poquito más oscuro que, que de costumbre, ¿cómo está, Alexis? Hola, bien, bien Mauricio, contento de estar nuevamente conectándolo aquí Desde la casita es que hicimos una remodelación aquí en el cuarto Así que tengo que ir ahí a arreglar algunas cositas me parece bien, yo pensé que con, con el sueldo te estaba yendo bien, ya ya había segundo piso, ya iba creciendo todo por allá. Sí, estamos ahí, estamos ahí. Eso es bueno. Como verán, el día de hoy desapareció uno de los, eh, de los personajes que acostumbraba a estar ahí en el programa, pero volvió otro, uno que no se había hecho presente hace mucho tiempo, la gente lo extrañaba, lo pedían a gritos por ahí pero queremos saber cómo está el profesor Tulio Pinilla que ha regresado a Ataque Directo. ¿Cómo está, profe? Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Ya me anuncian de tercero, ya primero nombran a poeta antes que a mí. La verdad que no me extrañaba, no me extrañaba, pero bueno. El aprecio y las ganas siempre estuvieron presentes para estar con ustedes en los programas y hoy me organicé en mi trabajo y en mis cosas y, ya deseaba, anhelaba estar con todos ustedes para compartir lo que más nos gusta, el fútbol, y, y hablar de todas esas noticias que, que están sonando en pasillos de ANFA y en todos, lados, en todos lados, porque es importante, y saber cómo vamos a manejar todo este tipo, esta vuelta, los entrenamientos de los equipos de tercera, tanto primera B, primera A, segunda, entonces ya está fútbol femenino. Pero bueno, contento de estar nuevamente, nuevamente con ustedes, de verlos, de saludarlos y, y de compartir en esto. Así es, profe. Eh, bueno, ya usted nos ha adelantado un poquito de lo que, lo que traemos para el capítulo de hoy día, porque traemos un tremendo invitado que nos va a informar sobre eh, todo lo que la gente quiere saber. Los equipos, la preocupación de aquellos jugadores, directivos, eh, bueno, muchos equipos han estado en reuniones y me imagino que han sabido que, quién es este hombre al que traemos el día de hoy. El doctor José Miguel Núñez, también vicepresidente del equipo provincial Ovalle, y el encargado de la Comisión Sanitaria que va a representar a ANFA y a todos los equipos para una posible vuelta al campeonato. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Eh, agradecer la, la invitación y ojalá que a través del programa podamos eh, zanjar algunas dudas y, y entregar luz de lo que ojalá pueda ser el, el retorno de nuestra división una vez que todas las condiciones sanitarias lo permitan. Así es, hay muchas expectativas sobre qué, qué va a pasar, eh, cómo se está trabajando, qué se está haciendo, pero antes de hablar de eso, cuéntenos cómo está usted como persona, su familia y el club en el cual usted trabaja particularmente. Sí, bueno, eh, nosotros estamos bien como familia, eh, por mi profesión yo he tenido que igual estar eh, digamos, saliendo a trabajar con todas las medidas de, de precaución que correspondan, eh, eh, y en el club estamos de una u otra manera eh, organizándonos desde que partió todo esto, eh, desde el punto de vista médico, eh, con los jugadores en sus casas, como dice digamos, la ordenanza, eh, el club eh, ha mantenido eh, su relación eh, a través de ayudando a que esta comisión sanitaria pueda eh, desarrollar un trabajo, eh, eh, digamos, para poder contar con todos los manuales necesarios para que podamos desarrollar nuestra, nuestra actividad. Así que yo le agradezco mucho al, al directorio de Tercera División, Don Martín. A, ...a todo su directorio... ...el poder permitir trabajarme... ...y hacer el aporte para que todos podamos salir adelante... ...y podamos ver a nuestra... ...a nuestro... ...a nuestro fútbol en la cancha... ¿no? ...doctor en particular... ...bueno usted como profesional de la salud... ...mucha gente... ...bueno ha cuestionado quizás los métodos... ...de confinamiento... ...obviamente Chile es un país muy extenso... ...entonces por eh, regiones... ...se ha trabajado de forma distinta... ¿Cómo ha visto usted el manejo de la salud, ya sea pública o privada? Tanto eh, eres dirigente y toda la persona que rodea el club contagiado por desarrollar la actividad, que es lo que tenemos que evitar. Así es, por lo visto, bueno, estas últimas semanas han sido de, de avances positivos, eh, la cosa, entre comillas, va, va mejorando, por así decirlo. No, obviamente falta mucho para que dejemos de esta pandemia atrás, los otros países ya lo han dejado demostrados, eh, hay cosas que ir mejorando. Me imagino, Alexis, que esta semana ha habido un poquito de movimiento en Ámpas Si me puedes comentar qué ha sabido de lo que se está haciendo en Ámpas que ha habido alguna reunión de los clubes de tercera, de tercera A y tercera B. A ver, eh, recapitulemos un poquito. Lo único concreto que teníamos hasta la semana pasada era el plazo que venció para los equipos tanto de la tercera A como la tercera B para eh, confirmar su posible participación en un torneo y también la inscripción de los jugadores. Ese plazo ya se venció, ya están los equipos que, que confirmaron su participación, y hoy eh, debiera, eh, y quiero que el profesor, el doctor, no, no, nos dé un poquito eh, más información de lo que se va a tratar este nuevo eh, manual. ¿Lo tenía por aquí? Si el, profe, si el doctor usted nos puede dar un, un, un avance de lo que viene, porque teníamos un protocolo que era eh, el de entrenamiento, pero hoy se va a lanzar otro manual. Sí, no, en el fondo eh, lo que la autoridad sanitaria nos ha pedido es que organicemos eh, todos los protocolos que antes estaban divididos en un solo manual de procedimiento y que tome este nombre, que se llame manual de procedimiento porque es una manera de hacer las cosas en tiempos de pandemia, eh, lo cual eh, la tercera división, el directorio, lo ha organizado en capítulos, lo ha evacuado a los clubes hoy día para que los clubes lo puedan revisar. Paralelamente lo evacuamos también a nosotros, a la seremi de la cuarta región y de la octava región, para que pueda ser también ponderado, revisado. Y de acuerdo a toda esa evaluación, este manual de procedimientos pueda ser, eh, digamos, actualizado eh, para poder ser puesto en marcha en cuanto la situación lo permita. La idea es poder contar con todo lo que debemos hacer en detalle, y este manual lo debe considerar. Entonces, para qué que bueno, la gente bueno. en su casa vaya sabiendo, eh, porque por ahí hemos visto algunas veces que publicaciones de que no, ya está listo todo, eh, en un mes comienza el campeonato, no es así. A la gente darle tranquilidad, no es se está trabajando, se está formulando esto de los protocolos, se está todo organizando para una eventual, porque aún falta la autorización final y que estén todos los equipos confirmados. ¿Cómo ha visto usted esto, Profe Tulio? Me imagino que ha seguido las redes no, y todo, de cómo se ha ido sí, manejando. Sí, sí, y he estado atento porque, bueno, con, con el tema de, del fútbol femenino, usted sabe que yo continúo en Palestino, y, y hemos hablado, hemos, a ver, nosotros como entrenadores hemos querido que, que el, el reinicio de los entrenamientos sea tratar de buscar el, el, la puesta a punto lo más antes posible y, y el doctor puede corroborar y, y me gustaría que informara a la gente que no es así, no es de que vamos a retomar los entrenamientos con una normalidad como, como cualquier cosa. Hay, hay medidas que seguir, eh, hay protocolos que seguir y, y aparte... Eh, en el, eh, proteger el estado físico de los jugadores y las jugadoras voy a hablar en este caso también porque eh, no es en llegar y, y empezar a, a meterles carga cuando este tipo de jugadores que traían un ritmo de vida, un ritmo de entrenamiento constante, ahora tienen que enfrentarse a, a, un, a un freno y arranque real dentro de una cancha que, que, que puede perjudicarlos entonces quisiéramos que eso, que el doctor no, nos vaya adelantando un poco de qué tipo de protocolos para que la gente sepa que la vuelta a los entrenamientos no es nada fácil y, y más la vuelta al, al, al campeonato, que, que no lo veo tampoco tan cerca el micrófono tiene apagado el micrófono ahí el doctor tiene que activar el, sí. el audio doctor José José Miguel, para, para poder aclararnos las dudas del profe del profe Tulio bueno, en base a lo que nos comentaba el doctor anteriormente era que se está trabajando el protocolo que los protocolos ya habían salido y se estaba formulando uno en concreto ahora si sí. ¿sí nos puede aclarar la duda de para, del profe Tulio? para que podamos eh, ordenarnos el, a partir de ahora son manuales de procedimiento porque los protocolos están a nivel gubernamental lo maneja ya. el gobierno en el gobierno. relación a la pandemia ahora, esto manuales de procedimiento tal como bien dice el profesor Tulio eh, la idea es proteger la integridad de los jugadores en el retorno al fútbol y de todas las personas que rodean la actividad hay fases y estas fases tienen que ser cumplidas rigurosamente en donde eh, los jugadores se someten a un testeo o a un chequeo eh, primero para saber su estado COVID, si ellos están eh, sin exposición al virus eh, si ellos tuvieron exposición y cuándo tuvieron exposición o si están en este momento con el virus, cursando la enfermedad una vez que uno, uno tenga claro ese, ese universo de jugadores por eso la, la, el directorio ha solicitado a través de un comunicado oficial Una cantidad fija de jugadores A ser presentados eh, o, eh, o habilitados Independiente que los equipos tengan 50, 80, 35 Los jugadores que tengan Debe haber un número de habilitados Para nosotros tener un universo controlado de jugadores A los cuales los vamos a tener monitorizados Una vez que pasa esta primera fase de, de chequeo de control de su estado COVID, eh, después eh, se organiza la vuelta a los entrenamientos en grupos pequeños, en donde lo más importante es, digamos, el distanciamiento, no hay eh, participación de, de digamos, de, de actividades de oposición o de roce, esto aproximadamente dura dos semanas. Después de esas dos semanas de entrenamiento en grupos pequeños, con todas las medidas sanitarias que dice el manual de procedimiento, eh, se pasa a una fase 2, en donde hay una fase 2A y una fase 2B. La fase 2A, eh, ya el, el entrenamiento puede ser en grupos más grandes, del doble de personas, si antes entrenaban 6 en un espacio X, ahora van a entrenar 12, y después eh, de esa semana, de entrenamiento en grupos más grandes, sin roce, sin oposición, se pasa a la fase 2B, en donde hay un entrenamiento en grupos del mismo número, que pueden ser 10 o 12, pero ya con roce y oposición. ¿Ah? Siempre manteniendo todas las medidas que estamos conversando, eh, que salen en el manual, que son la llegada individual, eh, su sanitización correspondiente a través de spray, que van a estar el control de la temperatura, las encuestas diarias, eh, donde, que vengan con su ropa por separado, que se vayan por separado con su ropa. Bueno, el manual detalla todo eso eh, perfectamente. Y después, una vez que termina la, la fase 2B, pasamos a una fase 3, en la cual ya eh, se puede hacer el entrenamiento de campo, eh, obviamente con todas las medidas sanitarias correspondientes. Y entre la fase 2 y fase 3, también vamos a exigir una evaluación del estado COVID, que a través de un nuevo testeo, un nuevo chequeo, para saber el estado de los jugadores, en las dos primeras fases, antes de la proyección del inicio del campeonato. Lo que yo le iba a consultar, bueno, de estas fases, eh, nosotros por lo que teníamos entendido, lo que habíamos leído, los antiguos protocolos, ahora manuales, eh, Estaban reflejados en lo que es el fútbol de primera división, eh, ¿son tal cual o obviamente bueno, tienen sus cambios y modificaciones en base a lo que es la tercera división? Porque ya hemos visto que esta semana comenzaron a volver, de hecho de la semana pasada se estaba anunciando la vuelta de los equipos de primera división a los entrenamientos eh, ya aquí en la región metropolitana porque algunos lo, lo habían hecho ya en otras regiones y, y están trabajando en ese procedimiento que, que habíamos visto entrenamientos de grupos pequeños, eh, muy individuales, eh, pero el tema está, yo creo, la complejidad en los horarios de, para los equipos de tercera división, porque por ejemplo vemos equipos que tienen los recursos para entrenar en la mañana y en la tarde, pero no así un equipo de tercera división. ¿Cómo, ¿Cómo se va manejando ese tema? Sí, desgraciadamente lo que a mí me compete como comisión sanitaria es indicar lo que se debe hacer, lo referente a los recursos, los horarios de cada club, eh, cada club tiene que generar la instancia para poder cumplir y ajustarse a los protocolos porque desgraciadamente no podemos correr el riesgo con las personas que van a estar involucradas en que los clubes acomoden los manuales de procedimiento a su realidad económica eso no puede pasar por lo tanto Entonces, lo que nosotros le hemos, pedido a lo, le hemos pedido a los dirigentes que ellos eh, revisen bien los protocolos vean bien si los van a poder cumplir para ellos dar fe que van a poder participar en estas condiciones porque no podemos cometer errores eso le quería preguntar doctor un momento eh, ¿qué, ¿qué pasa si eh, algún club eh, eh, no, no lleva ese manual de procedimiento de la manera como se está pidiendo y se da cuenta eh, ANFA o, o qué ente para, para, para ¿qué, ¿qué les acarrea a, esa, a ese equipo o al club? Y bueno eh, primero que nada, eh, sobre nosotros va a estar la autoridad sanitaria del lugar de donde el club hace de local. Porque sí. cada una de las instituciones tiene que presentar en, estos manuales de procedimiento a la autoridad sanitaria y avisar el que en tal tiro. fecha van a entrenar para que puedan ser sujetos de fiscalización por la autoridad sanitaria. No obstante sí. eso, eh, eh, también se está desarrollando por parte del directorio de tercera división un manual de, eh, un manual de sancionatorio en donde oh, aquellos Dios. clubes que infrinjan estas disposiciones van a tener eh, castigos que pueden ir hasta la desafiliación si el hecho es muy grave porque estamos ante una situación muy delicada en donde y... todo tiene que ser hecho perfecto porque estamos hablando de la vida de las personas Indiferentemente a la categoría, voy a preguntarle. Indiferentemente o sea, tercera, a la categoría, segunda. profesor Tulio. Indiferente a la perfecto, categoría, así es. Perfecto. O sea, Alexis, eh, para darte el pase, eh, bueno, nosotros habíamos eh, comentado la semana pasada, muchos clubes eh, se bajaron y otros afirmaban que querían participar, pero hay un, un punto, que faltaba una segunda, un segundo filtro en el cual, obviamente, las autoridades, me imagino que esta comisión, tiene que todavía evaluar si el equipo... Cuenta con las reales condiciones para participar Si me puedes recapitular un poquito eso Alexis Para que el doctor nos aclare ese punto A ver, teníamos En tercera Teníamos 15 clubes que habían confirmado Su, su participación Salvo Provincial Los Hornos y Salamanca eh, Es muy importante Lo que tú dices Y lo que eh, me he enterado hoy día yo De este nuevo maná, manual De procedimiento porque Es mucho más riguroso de lo que, que, que Sabíamos y donde el doctor nos puede eh, dar su visión de cuántos equipos realmente van a poder tener y reunir las condiciones que esto, este nuevo eh, manual eh, requiere. Sí, bueno, Alexis, primero que nada, eh, creo que la comisión que tiene como función importante eh, poder, poder asesorar al directorio de tercera división en, que, en lo que se debe hacer y con lo que los clubes deben contar y por lo tanto es el directorio de tercera división porque es finalmente el directorio de tercera división el responsable del desarrollo del campeonato, el que tiene que sancionar si las instituciones cumplen o no cumplen con lo mínimo que se requiere, en los manuales de procedimiento hay detalles por ejemplo como número de camarines eh, metraje de los camarines eh, como elementos que se requieren para poder funcionar eh, como solicitud de estadio y varias cosas más que los clubes tienen que poder cumplir. Nosotros lo recomendamos como comisión, somos responsables de esas recomendaciones, pero es el directorio de tercera edición el que tiene que finalmente darle luz verde a la participación de los clubes de acuerdo a los antecedentes que cada club presente. Y acá obviamente va a tener que pasar algo con los clubes y ponerse la mano ahí en el corazón a aquellos dirigentes porque, como dice usted doctor, es un tema de salud, de vida de personas, se van a estar exponiendo y hay que ser muy, a ver, muy cuidadoso con todo lo que se haga, desde la vuelta a los entrenamientos hasta un posible eh, ya competición porque no podemos estar arriesgando a jugadores que, que quizás viajen largas distancias para hacerse presentes y, y por un descuido o algo que no se haya manejado de la mejor forma, se termine contagiando y terminamos eh, teniendo un, un caso al final lamentable. ¿A qué voy con esto? Es que los clubes tienen que ser bien sinceros y bien reales, y nosotros lo hemos comentado a lo largo de todos los programas, porque es muy fácil decir, sí, tenemos todas las condiciones aquí y allá, pero lamentablemente nosotros que nos, eh, nos desenvolvemos en la competición, sabemos que hay muchos equipos que... Fuera de la pandemia incluso les costaba presentar todas las condiciones para un, buen, un buena, una buena competición, como dice usted, el metraje de camarines, en, incluso en tercera A y en tercera B, a veces no es todo el adecuado porque son eh, estadios que se, se piden solamente, no son propios, son del, de municipales. Entonces también es un problema, yo creo que aquí eh, la responsabilidad cae netamente en quien toma la decisión como presidente de si van a participar y obviamente la, después la, la siguiente evaluación. Sí, bueno, tal como tú lo dices, nosotros esperamos que los dirigentes sean muy responsables y vean esto como una oportunidad eh, de demostrar que sus instituciones están preparadas para las grandes ligas, porque si las instituciones que dan el sí, si el directorio eh, les da el sí de acuerdo a los antecedentes que ellos presenten y participan eh, yo creo que el verdadero campeón de este campeonato va a ser aquella institución que no tenga casos contagiados yo lo veo así este año ¿ah? porque en el fondo eh, es la manera que tenemos que enfocar, más que el logro deportivo tenemos que enfocar el logro sanitario, de poder a pesar de una pandemia tan complicada tan histórica como la que estamos viviendo desarrollar un fútbol amateur eh, y poder ser exitoso en eso que es algo que nos debiera enorgullecer a todos. Por eso que los dirigentes, cada uno de los que va a participar en toda esta organización, tiene que ser muy, muy, muy riguroso. No podemos cometer ningún error. El coronavirus es un virus que no se ve y se mete en cualquier momento por cualquier descuido. Y por eso que nosotros como comisión le hemos pedido al directorio que sea muy riguroso en la selección de los equipos que realmente cumplan con lo que le estamos pidiendo. Porque no podemos, en este caso... Eh, tener manga ancha bajo ninguna circunstancia porque estamos enfrentados a una situación muy especial y muy delicada Doctor Flexi. Sí, quiero hacerle una consulta al doctor si es que esta comisión sanitaria ha elaborado o podría elaborar eh, un registro de por equipos que participen que hayan presentado eh, casos positivos para después poder eh, eh, tener una idea de cómo se va a eh, resolviendo el tema de contagio durante estos procesos? Sí, no, Alexis, nosotros, al igual como lo ha hecho el gobierno, nosotros vamos a, eh, a través del secretario técnico don Gerardo Castro, vamos a tener una, eh, una estadística en detalle eh, de los casos que se nos vayan presentando y de los porcentajes y de todo lo que vaya ocurriendo. Eh, la información para todo esto es clave, en todo momento. Por lo tanto, eh, esa información va a estar y por supuesto que al final del de campeonato, que esperemos resulte muy bien, cuando se pueda producir, si es que se produce, eh, podamos entregar números positivos, que tengamos los menos casos posibles, y si fueron casos posibles, y si hubieron casos, que esos casos no terminaran ni en el hospital, ni en ninguna UCI, ni UTI, que es un poco el objetivo de todo esto. Pero, pero previo a este, a este, eh, a este comenzar de, del proceso, antes, no, no, si antes eh, los clubes tienen que presentar, me da la impresión eh, que el directorio eh, determinó que fueran 30 jugadores habilitados. Independiente de los jugadores inscritos que tengan en los equipos, solamente van a poder habilitar 30 para este campeonato, tanto en la división A como en la B, y esos 30 jugadores, como le estaba conversando, van a tener que ser eh, primero evaluados en cuanto a su estado COVID, y después nosotros vamos a ir viendo semana a semana. Por darle un detalle, nosotros vamos a pedir todos los viernes un registro de todas las temperaturas de los jugadores y de todas las encuestas que se le haga antes de salir a los entrenamientos. Recordando que, lo, que cada uno de los clubes tiene encargados sanitarios que se van a encargar de esta labor de registro de temperatura y de registro de encuestas diarias para saber en qué están, qué están haciendo y cómo está su estado de salud. Y por lo tanto, nosotros estamos organizando un sistema que sea riguroso y que nos permita a nosotros estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien y en forma organizada y normativa. Muy bien, antes de, de seguir, bueno, aclarando dudas sobre lo que respecta al tema de la comisión sanitaria, mandarle salud, bueno, a la gente eh, ahí a Beltrán Alberto, que había comentado que, bueno, al principio se nos quedaba un poquito pegada la transmisión, que ya está solucionado, y a Cristian Agustín Sepúlveda, jugador... Por ahí lo veo con la camiseta de ahí está la Florida que pone. Qué lamentable que muchos clubes de tercera no se presentaran y que o quedaran liberados para jugar como préstamos a otros clubes, se refiere a los jugadores de tercera división y que regresaran a sus clubes el próximo año. Es una pérdida física que no tiene regreso. Aquí hay un punto que obviamente tenemos que aclarar que esto todo este tema de los jugadores que están no están inscritos y con los, los los equipos y todo ese tema eh, vamos a tener eh, de, de tratar de aclararlo más adelante, quizás en otro programa, con, con un encargado oficial de, de, de ANFA que dé toda esa información de los jugadores inscritos o no inscritos, de los equipos que no participan. Nosotros tenemos una información, Alexis, y, y si tú le puedes comentar a grandes rasgos a Cristian para que sepa qué pasa con esos jugadores de aquellos equipos que la, el, el equipo tomó la decisión de no participar y ya estaban inscritos. Bueno... eh, a toda la gente que, que, que está inmersa en la tercera división, jugadores, dirigentes, que se instruyan en el reglamento, porque el reglamento es claro. Eh, un jugador que, que, entre comillas, ficha por un equipo, tiene que estar una, una cierta cantidad de tiempo. Así es, tiene que cumplir, eh, bueno, 10 meses para saltar a otro equipo de la categoría, y si es de barrio ah, a ANFA, en este caso a ANFA tercera edición, tiene que esperar 12 meses. Y aquí hay un punto, las instituciones tenían que tener a sus jugadores inscritos una semana antes del campeonato, incluso en febrero, donde no, no había una pandemia. Entonces los jugadores tampoco pueden decir que por culpa de la pandemia quedaron amarrados a su club. Eso no, no, no, está, no, no fue estipulado así. Los clubes si fueron responsables inscribieron a sus jugadores en febrero, donde ya tendrían que haber estado todos listos, incluso la primera semana de marzo, donde todavía no había pandemia. Entonces ahí hay un tema también que aclarar con los jugadores, con ANFA, hay que ver porque tampoco se puede, por ejemplo, hacer sobre cupos de jugadores, estamos diciendo que hay 30 solamente habilitados, por lo que nos explica sobre el nuevo manual. Y obviamente hay que ver qué pasa, porque también, por ejemplo, acá José Luis Pizarro Peña, qué pasará con los muchachos que este año eran cupos y el 2021... No, no podían seguir. Eso también es algo que tiene que aclarar directamente Anfa, que qué va a pasar, si se van a extender los cupos si se va a ampliar, si les van a dar una oportunidad. Hay muchos temas con, con respecto a eso, pero eso tendremos que aclararlo en otro capítulo. El día de hoy estamos viendo realmente, y en concreto, el tema sanitario, en los manuales, como nos explica nuevamente, para que la gente se vaya instruyendo, ya no protocolos, ahora manuales, ya sea de entrenamiento y de una vuelta a la competición. No sé si Alexis tiene... Ah, el profeturio estaba diciendo por ahí que le habilitaran el, el audio, que lo tenemos silenciado y tiene unas ganas de hablar tremendas. Oita, está lo está, no silenció. <ríe> eh, doctor. No yo, Una... no, yo sé que a ustedes no les gusta ahí que yo hable doctor. tanto, entonces ahora me, me callan y todo eso ya es costumbre. Pero bueno, ya que me dejaron hablar, eh, voy a comentarle. Y es, y es verdad lo que tú dices, es triste la, la realidad... De todo esto Silencio. que está pasando, de, de, de estos jugadores que pueden llegar a quedar, pero bueno, es una situación que a todos nos ha perjudicado, a todos nos ha perjudicado y es, es consecuencia de una pandemia, de algo como lo, lo dijo el, el doctor al inicio de su, de su intervención: es algo inédito, es algo para que ninguno de nosotros estábamos preparados. Cuando a nosotros en, en algún momento, en un curso o en un congreso de fútbol, nos dijeron que en caso de pandemia vamos a entrenar de esta manera. Y, y si nos damos cuenta ni siquiera los equipos de la élite de la eh, han podido sobrellevar esta situación porque ha habido una cantidad de jugadores lesionados por no llevarlo de la manera como se debe porque sí ellos se entrenaban en casa un, eh, por video una, de una manera era como más por tener una actividad física pero cuando lo llevamos a la realidad del choque, del roce y de todo aquello eh, nos, nos, muestra, nos muestra que es otra cosa o sea hay muchas cosas que están pasando y van a seguir pasando durante este tiempo y no sé, ojalá no, no no dure más y que vamos a tener que reinventarnos nosotros como entrenadores como médicos, como nosotros como periodistas también tuvimos que hacerlo, reinventarnos y, y todo el mundo tiene que hacerlo entonces es una consecuencia de toda esta situación que nos perjudica a todos así es antes de seguir, bueno, eh, conversando del tema, aclarándole dudas a la gente, vamos a ir eh, mencionando a nuestros colaboradores para mandarles saludos, porque ellos también siguen funcionando, siguen trabajando en esta pandemia. Y primeramente le mandamos saludos a nuestros amigos de Nuble Print. Así es, nuestros amigos de Nuble Print traen estas entretenidos, por ejemplo, acá tengo llaveritos, porta mouse. Tienen de todos los artículos, tacitas eh, personalizadas con tu equipo favorito, o con lo que tú quieras. Nosotros teníamos las de ataque de directo, lamentablemente se quedaron en el estudio, pero prontamente eh, las tendremos acá en casa. Ahí vemos algunas de Ñublense, de la U, de, por ejemplo, puede ser Fernández Vial, otro equipo de tercera división. Así que contacta a los amigos de Nubleprint en arroba, Ñuble Print en Instagram, o al WhatsApp, más 569-6692-7829. Más 569-6860-2621. Ahí puedes consultar y ver el producto que más te interese o participar, porque a veces hay concursos o dinámicas para interactuar con la gente en Instagram. Le mandamos saludos también a nuestro amigo Josman. Así es nuestro barbero particular, personal. Mira, cómo, sigue me trabajando tiene, mira cómo me tiene. Al profe lo tiene ahí. Eh, directamente llegado desde Pelequén, profesor Tulio. Lo mandó Josman. <ríe> Así que le mandamos saludos a nuestro amigo para que lo busquen en Instagram, de Yosman Barber Shop, ahí lo van a encontrar, pueden ver sus imágenes, cómo trabaja, lo que hace él, cómo aporta, a nosotros siempre nos, nos atendía muy bien, pueden buscarlo también y contactarlo al más 569 4144 1437 nuestro amigo de Josman Barber Shop, él sigue trabajando, sigue ahí con su salvoconducto, pedido permiso y esperar que todo esto vaya mejorando para que pueda volver a su local a atender, como se debe. También le mandamos saludos a los amigos de Coru, así es, amigos que traen la mejor indumentaria deportiva para tus equipos, eh, están inmersos en el fútbol femenino y también abriendo sus puertas al fútbol de tercera división masculino, incluso en el barrio o donde quieras, puedes implementar a tu equipo con los amigos de Coru, recuerda cotizar con ellos, buscarlos en Instagram por arroba deportescoru o al más 569-9927-9083. Ahí puedes hablarles, cotizar, consultar toda la implementación deportiva que traen los amigos de Corur Chile. También le mandamos un saludo a los amigos de Agua que hoy hicieron un pedido y una entrega especial ahí, le mandaron su agüita, su bidón dispensador, a nuestro amigo Fakir, que estuvo bueno estuvimos subiendo ahí el video a las redes sociales, nos comentaba que totalmente eficiente lo, cómo trabajan ellos, eh, se ve un dispensador ahí, tienen otro tipo también uno eléctrico, así que vayan a buscarlo eh, en aqua.antu. así están en la red social Instagram también en Facebook o al más 569 45 55 67 40 puedes pedir tu bidón nuevo o tu recarga desde 3.000 pesos o desde 4 bidones en adelante a 2.500 pesos, recuerda buscarlos a nuestros amigos de Acua Antu y por último mandarle saludos Sí, a este tremendo amigo que hemos estudiado bastante en las redes sociales, que son nuestros amigos de China Walk. Así es porque eh, nos han aportado de forma tremenda. Ahí estamos viendo el videito, cómo saltean todo, cómo manejan la comida que nos traen a la casa. Yo acá tengo mi colación. Sí es buena, sí es buena Aquí esa comida. Sí, el profesor Tulio la sobreexplotó cuando no había pandemia, ahora está esperando que para poder ir a comer. No, no, no los lo que amigos pasa es que de... yo, me preparé, no, no, yo me preparé para esta pandemia, o sea, yo hice como los osos. traté ah, de bien. De ir a, claro, yo ya sabía. Invernó, invernó con China wow. claro, Así que le claro. mandamos un gran saludo a los amigos que prestan un gran servicio. Siguen trabajando en Concepción con tres locales, La Serena con un local, y acá en Santiago con el local de Maipú, Patronato, Santiago Centro, Parcarauco. Y nuestros amigos de ChinaWok Vespucio o como salen en sus redes sociales, arroba China Walk La Florida. Pueden contactar, contactarlos al más 569-6531-4313. Ahí pueden ser, hacer sus pedidos al delivery. Están trabajando con todas las medidas de sanitización completas. Tienen ahí su rango para, para hacer reparticiones. Así que vayan a contactarlos y mencionarlos porque puede que haya una atención especial, así que mandarles un gran saludo a todos los amigos y todos los colaboradores también recordar que en redes sociales pueden seguir a nuestros colaboradores, ya sea Fede Chile, Planeta 7 Food Shop y también nuestros amigos de eh, Bazar Cafetero, para que vayan viendo todo lo que traen ahí en, en sus cositas, Bazar Cafetero que tiene el mejor café para Está frío de invierno, estamos esperando ahí, nos iban a traer unos productos, eh, esperemos que lleguen pronto para poder mostrárselos, tienen el mejor café, distintos aromas, distintos sabores, todo para llevarte a la puerta de tu casa. Recordar que todos nuestros auspiciadores y colaboradores siguen trabajando, así que recuerda buscarlos en sus redes sociales, arroba Bazar Cafetero, y ahí consultar, preguntar, cotizar y ver todo lo que traen del mejor café. Así que le mandamos saludos a nuestros colaboradores, y ahora sí, eh, bueno, seguir un poquito con la actualidad del fútbol eh, de tercera división. Y antes, bueno, de seguir con todo el tema de la sanidad, hay un tema en particular que, que obviamente causó un poquito de, por así decirlo, morbo, noticia y movimiento en la tercera división. y era aquí por redes sociales, particularmente Twitter, se anunciaba de que la modelo chilena Daniela Chávez eh, se iba a ser partícipe, en este caso le llaman acciones, a eh, recordar que los clubes de tercera división ...son sin fines de lucro... ...me imagino que va a haber un aporte ahí económico... ...algo va a ser parecido a lo que hace el estudio de Vidal... ...en Rodelindo Román... ...pero esta vez va a ser el club de Rancagua Sur... ...el que va a tener este boom mediático... ...con la modelo Daniela Chávez... ...que todo fue anunciado oficialmente... ...de hecho, en las redes sociales hace una semana... ...aprox... Eh, ...se anunciaba de que el cuerpo técnico no seguía... ...y esta semana, con la llegada de Daniela Chávez... ...me imagino que viene un aporte económico importante... Eh, se confirmaba de que el, el, el cuerpo técnico seguía y yo quería consultarle a, al doctor, eh, ¿cómo ve que estos personajes eh, obviamente modelos, jugadores estén inmersos en equipos de tercera edición para que, subir obviamente el nivel y que y me, me imagino indirectamente esto va a mejorar las condiciones para que este equipo quizás pueda participar en un posible campeonato Sí, bueno creo yo que la, la comisión sanitaria tiene un un trabajo y un objetivo completamente distinto a las, eh, digamos, gestiones que hagan los clubes para poder eh, eh, presentarse y financiarse, porque cada club es dueño de, de tomar los pasos que estime necesario. A nosotros lo que nos interesa es que los clubes con lo que hagan, logren organizarse de tal manera de cumplir los manuales y poder funcionar, independiente de que se acerquen personajes, que puedan ser conocidos eh, yo creo que eso es irrelevante para la, la comisión sanitaria eh, a nosotros lo que nos importa más que nada es que el club Rancagua Sur, junto con el resto de los clubes que van a participar sean serios y al momento de participar protejan la integridad de sus jugadores eh, cumpliendo con el manual de procedimiento Doctor, le tengo un saludo Dígame José Luis Pizarro Peña, saludo al doctor desde Coquimbo Ah, también para él. Él es nuestro preparador de arquero de Provincial Ay, ok. Ovalle. Un saludo para él y para su familia. Le mandamos saludos, entonces, porque están viéndonos desde allá. También aprovechamos sí. de mandarle saludos a Pablo Esteban Clemente y Clemente. Saludos desde Cauquenes. Le mandamos saludos a Adolfo Arias. Saludos de Quinta Normal Unido. Y Álvaro Méndez. Saludos desde Quintero Unido. Nos están viendo desde varios equipos. Están todos, bueno, aclarando dudas, eh, sabiendo... ¿Qué pasa con, con el fútbol? Con el, bueno, estamos con el encargado, el doctor José Miguel, de la Comisión Sanitaria, para ver los manuales de procedimiento para un posible retorno, ya sea en entrenamiento y posible también competición. Doctor, preguntarle: bueno, siempre se hablaba de que en Primera División y, y ANFA íbamos a ir un mes desfasado aproximadamente en cuanto a, a las fases del comienzo de entrenamiento. ¿Cómo vamos en base a eso? Sí, lo que pasa es que lo que nosotros queremos como comisión es que el fútbol profesional pase por todas las fases, uno, dos y tres, para nosotros como fútbol amateur saber cómo ellos lo hicieron, qué problemas tuvieron, eh, qué cosas tuvieron que mejorar, eh, en dónde tuvieron dificultades, para nosotros poder implementarlas de buena manera y obviamente de, de manera ajustada a la realidad de tercera división. En, nuestra, en nuestro ejemplo. Así que lo que nosotros eh, queremos es justamente que el fútbol termine con todas sus fases y una vez que el fútbol profesional termine con todas sus fases, ver nosotros nuestra situación para ver si estamos en condiciones de poder partir con nuestra fase 1. Es decir, cuando el fútbol profesional esté terminando su fase 3, inicio campeonato, la idea nuestra es poder proyectar nuestro inicio de fase 1 recién. Ahora eso es relativo, puede que sea eh, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, eso no lo podemos decir porque nosotros tenemos que estar muy muy claro en que esto no solamente depende de nosotros, tenemos autoridades sanitarias y autoridades deportivas a nivel de ANFA eh, que tienen que autorizar esto. Nosotros estamos preparando todo, trabajando arduamente, diariamente, para que todo esto resulte bien. Eh, y ojalá que no solamente nosotros como comisión, sino que cada uno de los clubes, su dirigente, sus encargados sanitarios, eh, yo sé que ellos se han movido con lo, los elementos, con las autorizaciones, están todos muy dispuestos a que esto sal, pueda salir adelante, entonces, estamos muy, todos muy eh, compenetrados en que podamos tener todo lo necesario para poder partir en el momento que eso ocurra. Lo que sí es claro que va a ser desfasado, cuánto desfasado va a depender de de las autorizaciones y de las condiciones nuestras de participación. Doctor, consulto el tema de, de los procedimientos con el tema de los PCR. ¿Hay alguna indicación por parte de, de la comisión? Eh, ¿Tiene que ser de alguna marca? Eh, ¿Van a ir todo a un laboratorio? ¿O cada club tiene que, que, que mostrar el, el tema del, del resultado solamente? No, si eh, los test rápidos, la idea es que sean eso. Eh, test de fácil acceso... Eh, no complicar mucho las instituciones, eh, tienen que ser validados sí por el ISP. Es decir, tienen que ser test respaldados por, por el ISP eh, y obviamente aplicados por el cuerpo médico de la institución. Cada institución tiene que tener un cuerpo médico completo. A eso me refiero que tiene que tener un médico, un kinesiólogo y un paramédico, y ellos son los encargados de aplicar este test rápido. Ah, si el test rápido sale positivo, eh, tiene que ser sometido eh, a un PCR Si sale en negativo no hay ningún problema eh, Podemos seguir adelante con ese jugador o Con esos jugadores eh, El protocolo, o sea el manual de procedimiento también lo indica Y por lo menos nosotros hemos diseñado como comisión Un testeo antes del inicio de la fase 1 Antes del inicio de la fase 3 Y eh, durante el campeonato eh, Si en algún momento se requiere Profetulio, no sé si tiene alguna pregunta, duda en estos momentos para ir, a, ir aclarando todo, para que todo quede bien claro para la gente y nos está sintonizando. No, no, estamos, estamos de acuerdo y de verdad que lo, con lo que dice el, el doctor, que hay que cuidar la integridad de mucha gente, de todos. Hay que cuidar directivos, cuerpo técnico, jugadores y hay que hacer todos estos esto, todo esto manuales porque si queremos volver al fútbol, si queremos que la, que la competencia vuelva otra vez a la palestra, de, debemos hacerlo de la manera correcta, y que más que por lo menos tenemos el ejemplo que ya lo, los clubes de primera división, hay clubes de primera división en, en otras regiones donde han ya comenzado, que nos pueden enseñar de los errores, hace rato lo hablaba el doctor, que ni, ni siquiera el sistema de salud estaba preparado para este tipo de cosas que que han tratado de combatir la pandemia de alguna manera, pero se, se ha equivocado. Y es normal, es normal porque se equivocaron en todo, en todo el mundo, porque nosotros como país también nos podemos equivocar. Pero ahorita tenemos eh, el ejemplo que los clubes de primera división y, se, y primera B, primera A y primera B, están ya entrenándose y están llevando ya un, un, un manual de cómo debemos hacer para que la tercera división, que son clubes con menos posibilidades, pues puedan tratar de hacer el máximo y no cometer esos errores que puedan llegar a cometer ellos. Así es. doctora. acá hay una consulta de, de un auditor y es ¿qué pasa si se detectan casos positivos en dos o más clubes en pleno campeonato? Por ejemplo, si hay medidas ya de, en, en casos de emergencia, me imagino que obviamente el manual está estipulado. Sí, correcto. Bueno, en caso de que hayan casos sospechosos, en cualquier punto eh, de la fase del campeonato, eh, esos tienen que ser aislados, esos jugadores o dirigentes, eh, se les tiene que someter a un PCR y de acuerdo a su estado de salud, a través del encargado sanitario del club, tienen que cumplir eh, su proceso de, de cuarentena, de enfermedad, de acuerdo a su estado de salud. Si, si son afectados levemente, lo harán en la casa en cuarentena. Si son afectados de manera moderada, lo harán en su casa, con vigilancia del centro clínico más cercano, que será coordinado también por el encargado sanitario del club. Y si ya se, se afectan de manera más importante, tendrán que ser llevados a un centro asistencial. Y el encargado sanitario también tendrá que estar monitorizando su salud y prestando de todo el apoyo al club necesario eh, para saber el estado de esta persona, este jugador, dirigente o lo que sea. Acá nosotros, todas las personas que van a participar de esta organización, desde los presidentes de los clubes, desde el presidente del directorio de tercera división, hasta lo utilero, hasta la última persona, van a tener que ser eh, monitorizados en detalle y vamos a tener que estar encima de su salud, porque es responsabilidad de nosotros eh, lo que les pase. Doctor, yo tengo una consulta con respecto bueno, a estos manuales que se están estipulando, y me imagino que al ser una, una entidad futbolística, todo se rige también por las normas FIFA. Estos manuales también eh, incluyen los cambios que se han ido eh, realizando, las modificaciones, ya hemos visto en el fútbol mundial, en cuanto al reglamento de algunas cosas que han variado en el fútbol, por ejemplo, el tema de los cinco cambios en tres, en tres fases distintas, por así decirlo, o sea, de tres intervenciones distintas, el tema de los balones, todo eso, ¿está también estipulado en los manuales o eso tiene que verlo directamente, ANFA, con los reglamentos? Sí, no, nosotros no tenemos relación con eso, eso tiene que ver más relación con, con el área técnica de la, de, de la, de la tercera división. Eh, lo que nosotros sí hemos recomendado eh, que la cantidad eh, de personas que tienen que estar en el evento deportivo tiene que ser el mínimo posible, ¿ya?, y por lo tanto, eh, en base a eso, ellos tienen que tomar las decisiones. Mientras menos eh, involucrados tengamos en la actividad, menos riesgo de contagio. ¿ya? Es decir, tiene que ser la cantidad necesaria para poder desarrollar el partido, pero tiene que ser acotado al mínimo posible. Y eso eh, esa información eh, ya es de resorte del directorio de tercera división. Por eso yo creo que sería muy importante que ustedes como programa pudieran ver esa parte con eh, el directorio de tercera división. Sí, vamos a tener que ir gestionando porque obviamente hay cosas que, que hay que ir aclarando también porque como dicen Que no son, divide, no son de resorte de la, de la Comisión Sanitaria, te fijas. Claro, se divide y ya pasa a la línea de la parte del directorio de ANFA porque obviamente para comentar a la gente también van a haber eh, seguimiento, me imagino. En estos protocolos está incluido también eh, para bueno los equipos, los entrenamientos, la vuelta... ¿Qué pasa con los árbitros y la gente, por ejemplo, del turno? Porque ellos ya, para ellos se hace algo aparte, porque ellos son encargados y enviados directamente de ANFA, pero usted también ven ese tema? Todo. En el, en el manual de procedimiento que fue enviado, está el manual eh, de los árbitros, y además de la comisión, y además de las personas que van a estar encargados de la monitorización. La comisión sanitaria también ha hecho una recomendación de que los eventos deportivos sean programado en lo posible en horarios diferidos, de tal manera que nosotros podamos mantener un control estricto en cada uno de esos eventos, en lo posible, tratando de estar en relación con el encargado de turno y con los encargados sanitarios eh, de cada uno de los eventos para tenerlos perfectamente monitorizados y que no se cometan eh, errores. La idea es poder estar ahí al, al dedillo con todo eso y poder desarrollar cada evento deportivo que se haga. También hemos recomendado eh, tratar de a, tener el menor número de desplazamientos posible. Ojalá se pueda organizar algo zonal y que a través de eso podamos nosotros tener el menor tipo, eh, el menor, los menores desplazamientos posibles. Así es, los muchachos tienen... Eh, Alexis, dale nomás. ¿Sí? Eh, bueno, eh, para acotar, eh, según yo, eh, por evento, por partido, de, no debieran haber más de 50 personas, es lo que se está estipulando. Así es. Eh, es lo que legalmente, disculpa Alexi, es lo que legalmente en, en ese momento se va a permitir, de hecho, que lo, no vamos a poder tener eventos eh, de más de 50 incumbentes en los momentos que se desarrolla la actividad. La pregunta era, eh, ¿se le va a hacer llegar hoy día? Me imagino, me, me, me comentaron a los equipos este nuevo eh, manual de, de protocolo, pero manual de procedimiento. Y también sería enviar, obviamente, a la, a la CEREMI o a la encargada, a la entidad de, encargada de, de aprobar este protocolo, perdón, este manual, y ello eh, poder agregar alguna modificación. ¿Ustedes manejan alguna fecha, eh, algún plazo de cuándo debería estar eh, autorizado este manual por, por las entidades sanitarias? Sí, no, Alexi, mira, la autoridad sanitaria lo que hace es. También realizar recomendaciones respecto a las recomendaciones. Recomienda lo que nosotros estamos recomendando. Y en base a eso, eh, eh, finalmente la autoridad eh, toma la decisión de eh, poder eh, permitir que nosotros podamos realizar las actividades. ¿ya? Ahora, la autoridad deportiva, finalmente, la que con todo ese respaldo eh, ve la fecha. Por lo tanto, la fecha necesariamente eh, va a tener que ser con todo ese respaldo Vista por ANFA eh, con el respaldo sanitario eh, y con el directorio de tercera división. ¿ya? Eh, y como te digo, nosotros estamos tratando de que esa fecha eh, pueda cuadrar eh, perfectamente con el término eh, de la fase 3 de los equipos de fútbol y con el inicio del campeonato. Ojalá pueda ser así. Puede que a lo mejor no sea así, pero estamos trabajando para que eso ocurra así. Profeturio, no sé si tiene alguna última consulta ya para bueno ir cerrando por tiempo todo. No, todo bien, todo bien, todo muy claro prácticamente, de verdad agradecerle al doctor por por aclararnos tantas cosas, tantas dudas y por, por eh, llenarnos de, de ese conocimiento que debemos tener ahora adelante, tanto medios, eh, tanto entrenadores y hasta los mismos jugadores que están en sintonía con ellos, que que todos queremos volver a las canchas, pero que tenemos que tener la claridad de que no es así por así. Que hay procedimientos y que hay que seguir y, y, y debemos todos arropar a ese procedimiento porque si queremos volver tenemos que estar todos en la misma sintonía. Así es. Bueno, para ir resumiendo un poquito, eh, recordarle a la gente que, bueno, anteriormente habían protocolos ya que se llamaban, se les fueron enviados a los clubes, hoy eh, salió algo nuevo, los cuales son manuales de procedimiento para que tengan conocimiento. Esto se les va a hacer llegar a los equipos en donde están estipuladas todas las fases, todos los procedimientos y todo lo que se tiene que hacer para, bueno, los entrenamientos, eh, para lo que es una posible, recordad que aún no está confirmado si se juega o no es un posible campeonato de tercera A y tercera B, todo se está manejando, se está viendo, son supuestos aún, se quiere que se juegue, pero no sabemos todavía, eh, se está haciendo, se está trabajando lo mejor posible, y yo creo que el doctor ahora, en eh, lo último, si nos puede, y le puede eh, dar sus recomendaciones en particular a los jugadores, eh, qué seguir haciendo, porque obviamente, bueno, está lo del lavado de manos constante y ese tipo de cosas, ¿cuáles serían las recomendaciones en particular para todos los que irían a participar de este posible campeonato. Sí, bueno, lo más importante para los jugadores que me están escuchando es que ellos tienen que tratar de tener el menor contacto con la comunidad posible, tratar de mantenerse en sus casas, sí. haciendo sus actividades físicas, exponerse lo menos posible a lugares de aglutinación de gente, bancos, supermercados o lugares en donde hay mucha cantidad de gente que pudiera transmitirle el coronavirus. Uh -huh. Después de eso, eh, si tienen que salir por alguna razón de la casa, hacerlo con sus mascarillas, eh, al llegar a la casa, lavarse las manos eh, y eh, tratar de eh, cuidarse el punto de vista de su hidratación, nutrición y entrenamiento, porque en el fondo, cuando empieza la fase 1, eh, como ya han estado mucho tiempo en confinamiento, eh, van a tener que pasar una etapa de al aire libre, en donde a veces efectivamente el organismo eh, se generan problemas y, y dificultades. Eh, durante el campeonato, eh, tratar de cumplir el protocolo a, a, a raja tabla lo que sus dirigentes les digan, los encargados de sanitario y protocolo les digan, tienen que hacerlo. Si tienen que hacer fila, al llegar al entrenamiento, lo tienen que hacer, si tienen que sanitizarse, lo tienen que hacer, si tienen que usar mascarilla en algunos momentos, obligatoriamente lo tienen que hacer. Y todo lo que los protocolos indiquen lo tienen que hacer de tal manera de protegerse de ellos, proteger a sus compañeros y proteger a sus familias correspondientes. En la medida que cada uno se cuide y se exponga lo menos posible, vamos a poder sacar este tema adelante. Sobre todo ellos que van a estar y van a ser el centro de, de la actividad como jugadores. Así es. Y también yo creo que algo importante es pedirle total sinceridad a aquellos dirigentes que van a dar el sí de tengo las condiciones para participar porque no se van a estar exponiendo solo ellos, sino que sus jugadores y al equipo que en alguna eventualidad los visite, así que respetar todo, tener todas las condiciones. Eh, bueno, enviar los últimos saludos acá, Jimena Salinas, saludos desde valle que nos están viendo. Ignacio Muñoz pone, un saludo para el panel, un abrazo grande, profesor Tulio, esperamos volver pronto a las canchas cuando las condiciones así lo permitan. Y eso es lo que queremos, que la gente tome conciencia, responsabilidad de que quizás, bueno, en algunas partes de semana se hablaba por ahí de que se van a ir levantando al, alguna, en algunas partes el, el tema de las cuarentenas, van a cambiar los permisos, así que a tener ojo, lo que decía el doctor es muy importante. Hay muchos jugadores que creen que ya después hay que salir y que quizás venga un eventual... Porque hay que decirlo, también está el tema del, de un posible estallido social y van a querer ir a las marchas. Y si quieren, aquí es donde van a tener que tomar la decisión importante. ¿O quiero jugar y seguir este camino donde entendemos que las cosas van a cambiar y tengo que adaptarme? ¿O seguir la vida social, normal y, y, y adiós fútbol? Así que van a ser eh, meses y semanas de decisiones muy, muy importantes. Alexi, ¿tenías algo que decir? No, es eh, solamente también eh, haciendo el resumen del tema de los jugadores. Que muchos se está comentando el tema de qué pasa con los jugadores que, que iban a, a, a participar por un club y ese club se bajó. Bueno, recordarles que a principio ellos cuando fichan o cuando hacen pretemporada por un equipo, el reglamento es súper claro, tienen que pasar al menos 10 meses en esa institución. Así es, así que así bueno, es. y vamos a te, eh, estar aclarando mayores dudas, así que bueno, doctor, agradecerle por estar el día con nosotros y eh, aclararnos y abrirnos ahí la, la mente del conocimiento sobre muchas cosas. Eh, agradecido. Sí, no. Agradecerle a ustedes por el espacio, eh, la idea es poder transmitir todos estos conocimientos para que todas las personas que van a estar involucradas en esta situación puedan hacerlo de la, manera, de la mejor manera. Eh, saludar a todas las personas que también me han mandado saludos por interno, a todos los hinchas del ciclón del Limarí, a, a los directores del ciclón del Limarí, yo sé que, que Jimena y su familia me están viendo, yo también sé que Simón Vargas, Cristian Venegas... Eh, Dios me descubre, me están viendo un saludo al directorio de Tercera División eh, saludo a mi hijo Gonzalo a, a todas las personas que, que creen que esto que estamos haciendo va a tener y va a llegar a un buen, buen, buen, buen puerto felicitarlo a ustedes por el programa ah, porque a través de estos programas eh, vamos encauzando eh, digamos las energías para que hagamos las cosas bien de manera correcta y me, me, me gustó mucho algo que dijeron en el programa que los dirigentes que nos están escuchando eh, tomen la decisión correcta si ellos sienten que realmente lo van a poder hacer, participen si sienten o tienen la mínima duda, no lo hagan porque acá estamos hablando de la vida de las personas y no algo menor, así que la comisión sanitaria eh, quiere que esto salga adelante eh, yo estoy con todo el ánimo de que podamos desarrollar el campeonato, ojalá pueda ser así y que cuando termine el campeonato eh, lleguemos al final del campeonato diciendo mira logramos jugar, a pesar de esto que es algo completamente histórico, logramos hacer algo, no, aunque sea algo pequeño, pero lo logramos hacer, y logramos hacerlo con estas instituciones, y todas estas instituciones estuvieron a la altura. Yo creo que si las instituciones participan y lo hacen bien, y logramos terminar bien, todas estas instituciones que dijeron que sí, eh, yo creo que están preparadas para el fútbol profesional, ya sea de tercera A o de tercera B. Así que agradecer mucho a cada uno de ustedes, Estoy a su disposición, eh, y muchas gracias por, por el programa. Muchas gracias, doctor, por su, por todo su trabajo, lo que está gestionando. Bueno, se nos acabó el tiempo, así que agradecer, profesor, y la participación de hoy, lo esperamos la otra semana. Alexis, ha sido un agrado, agradecer a Fakir que estuvo en los controles, nos despedimos de la gente, vamos a seguir aclarando dudas, así que un abrazo a todos, Chao chao y que sea hoy, nos vemos.